Amigos, sean bienvenidos a nuestra super aventura. Hoy vamos a visitar el hotel más lujoso y exclusivo de mi país, Panamá. Ya nos estamos adentrando a ese lugar. El hotel está situado en el casco antiguo de Panamá. Así que vamos a buscarlo. Esto me parece súper interesante. Eh, porque actualmente el lugar en donde está el hotel este más lujoso, más exclusivo, más picnic, nice de mi país. Es uno de los sitios más caros para vivir hoy en día. Algo que tenemos que saber, algo que tenemos que saber acerca. Del lugar al que vamos a llegar al casco antiguo Es que aquí también se sitúa la presidencia de Panamá O sea, la casa del presidente queda en este lugar que vamos a visitar Así que gente, ya dicho esto, vamos a iniciar con nuestra gran aventura Acabamos de llegar, ¿De ¿dónde estamos? En el casco viejo ¿Y ese carro es tuyo? Porque te veo bastante, <risa> bastante confiada en el carro ajeno Acabamos de llegar eh, al lugar donde está el hotel donde vamos a quedar Pero nos encontramos con una actividad, un mercadito, una feria Entonces allí se le acaba de dar ganas de ir a comprar algo No sé qué va a elegir, pero vamos a dar una vuelta por el mercadito Para ver qué tal y qué podemos encontrar ¿Qué vas a comprar? A ver. ¿cuánto están? Cinco. Cinco, bueno, le va a ganar su competencia porque allá lo están vendiendo en otro. Y sé que tú estás buscando Yo estoy buscando, es para meter las pachitas, pero es para un regalo, no es para mí. Aquí hay varios artículos super cool, muy representativos. Aquí en Panamá, nuestros indígenas cunas hacen todo este tipo de artesanías, como ¡Panamá! <risa> piensan que no somos aquí Siempre piensan que somos extranjeras bueno. Si tú tuviese que ser la super extranjera de otro país ¿De qué país serías tú? Bueno, ahorita mismo en la India Pero si no tuviese ese tercer ojo, ¿de dónde fueras? ¿Australiana o canadiense? ¿Canadiense? ¿Y yo qué sería? Wakanda ¿Wakandiana? Ah Wakanda forever Seguimos viendo las artesanías acá en el mercado Antes de ir a nuestra habitación del hotel, ¿Verdad? Señores, hemos llegado ya a nuestro hotel. Allí lo pueden ver. Central Hotel. Vamos a ver qué tal nos espera. qué nos depara nuestra aventura en el hotel más lujoso de Panamá. Es El hotel más costoso. No sabemos si lujoso, porque yo he ido a otros hoteles donde han sido mejor. Más lujo. Más lujo. Entonces yo he visto las fotos. Entonces no, no sé la verdad. Vamos a ver. No qué te convencen tanto las fotos. Exacto. Piensas no sé. que los lujos de ese hotel para ti no son lo suficientes No lo no sé. <risa> Vamos a ver qué tal. algo sumamente curioso del hotel es que tiene 144 años de haberse inaugurado aquí en Panamá. Sin embargo, el hotel ha sufrido dos incendios y desde el último incendio, pues solamente tiene más o menos dos años de haber reabierto sus puertas. Algo que me ha gustado mucho de este hotel es que cuenta con un piano y ahí está Gise Carolina intentando tocarlo. Ella dice que toca piano. Yo no estoy tan segura de eso. Estoy si tocándolo no lo estás haciendo, solo que lo estoy y al final. Y esta amigos es la habitación. Nos gusta bastante, la verdad. Es bastante acogedora. Tiene una iluminación sumamente tenue. Ahí me molesta porque cada vez que voy a hacer un video, simplemente la iluminación nunca es suficiente. La habitación está decorada con algunos super cuadros. Este es el cuadro de una mujer empollerada, la pollera es el traje típico de mi país Pareciera que el televisor formara parte de la pared, pero no es así Para mí el punto más importante cuando vas a un hotel es la cama La cama de esta habitación es espectacular, pero lo que me sorprende muchísimo es que tiene el logo del hotel en todas partes sus sabanas son simplemente suaves y super maravillosas definitivamente de aquí se puede pasar una noche muy acogedora nos encontramos por supuesto con una pequeña salita justo debajo del televisor y también con un escritorio para obviamente poder realizar nuestras ediciones y nuestro trabajo en la computadora cada vez que queremos. También al final de la cama hay un piecero que es obviamente para poner los pies y contamos con mesitas de noche que tienen a su lado la lamparita para podernos alumbrar. Otra de las cosas súper maravillosas de nuestra habitación aquí en el hotel es la vista que tenemos. Hablemos de la vista. Por suerte nos tocó una habitación con balcón. De un lado podemos ver de fondo la playa y de otro lado pues más calle, gente y edificios. Este es el baño. Acá de entrar al baño. También está súper cool. Lo que me gusta muchísimo el baño son estas batitas que están hermosísimas la verdad son hermosísimas latina por supuesto es algo que llama muchísimo la atención de esta habitación en especial ya que esta es una habitación muy grande realmente hay que aceptarlo no es tan grande la habitación pero el baño es algo maravilloso este súper espejo en donde te puedes ver completamente bien y obviamente por acá también dije Tienes de estos para poder maquillarte Y por acá detrás de la puerta principal Detrás de la única puerta para entrar al baño Pues tienes aquí una pequeña regadera Que si abres pues no es tan grande tampoco Es un poco pequeña Pero es bastante delicada Acá en la bañera pues obviamente también tienes tu Por si quieres También obviamente funciona en esa modalidad Una pequeña muestra. El tocador viene obviamente completo con una bolsita que tiene. Este es un pequeño kit que incluye todas las cosas que necesitas cuando vienes a usar el tocador, gente. Yo ya estoy más que lista para ir a la piscina. Se dice que desde ahí arriba la vista es sumamente maravillosa. Se notan muchísimos edificios de la ciudad de Panamá. Y nada, ya hace un poquito de calor, así que vamos a ver qué tal. mi desayuno y la verdad es que puedo decir que un desayuno bastante sencillo. Me encantó muchísimo dije el pan, me fascinó demasiado y lo recomiendo full. Otra cosa que me enamoró de la comida fue el café. Está demasiado bueno. Lo que hicieron fue combinar café normal y ponerle como que muchísima leche y quedó de maravilla. Dice, ¿qué te pareció el desayuno? Me encantó. Yo no yo comí... visto, con mi salchicha, con mi chorizo, con mi queso, con mi todo. Catalina más comió pan, ¿qué más que más comiste, y café. Café y quesos. Un desayuno como siete estrellas y ella comió dos cositas. Y yo, bueno, yo probé de todo un bocadillo. ¿Qué fue lo que más me gustó? El chorizo. <risa> Le gustó el chorizo, porque a mí también me gustó el chorizo, es pero el chorizo no, me, no me mató que... muchísimo, pero está bueno el chorizo. El chorizo es, es dice que está Leño, que es un lugar aquí en Panamá muy, muy famoso. La comida le gustó tanto que dejó comida, o sea, si a mí me gusta la comida yo me la como toda, no dejo nada, pero ya dejó. No, porque uno ¿tú sabes que uno va a comer y que de todo, pero bueno, agarré un poquito de... Para que ustedes me digan ¿Qué les pareció el hotel más lujoso de mi país? De Panamá Obviamente pues yo me quedé en una de las habitaciones más económicas de este hotel Hay otras que tienen precios pues inimaginables Pero básicamente es eso Quiero saber qué piensan ustedes acerca de este super hotel Quiero que me dejen aquí abajo en la cajilla de los comentarios Qué opinan acerca de quedarse o no quedarse aquí ¿Verdad Gise? Definitivamente que este hotel no es un hotel para todo el mundo Y no quiero que piensen que digo eso solamente por los altos precios que hay que pagar aquí, sino también por temas de gustos. Así es que, gente, hasta aquí el videoblog de hoy, mis amores. Los dejo a todos con un beso enorme. Les quiero invitar a todas las personas que aún no se han suscrito al canal que se suscriban ya. Subo videos todos los días para todos ustedes. Así que, por favor, suscríbete. Dale, suscríbete, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Si te gusta este video, dale like. Los dejo a todos con un. Besos, aquí vamos a la cajita de información Todas mis redes sociales Y los amo demasiado, bye